Solo la cara y dime a qué le temes. Si te da que adentro más está. Voy a refugiar cuatro paredes. Siempre tanta oscuridad. Solo la cara y dime a qué le temes. Yo solo No quiero la verdad. Sea cual sea, el la. Aunque todo se pueda acabar. No puedo salir de esta realidad. Pero no esperen que falle. Por las noches no duermo, por acá lo que pasa son cosas serias, algunos se transforman en recuerdos. A la calle no se le ofrecen miserias, aprende lo bien. Soy un enfermo crónico que se la pasa vagando, no voy buscando una solidaridad, fue manejar. Sabio la familia por la que daría mi vida La música en la calle es mi movida Un sentimiento en el cora que no se va No soy de perdonar Y se te nota lejos ser de los que traicionan Por esta zona pesan las palabras Pido por mí la familia al gueto Tú vive en tu cuento Yo no dejo nunca esta vida mala Otro homie muerto por las balas Mejor no metas tus narices si no sabes lo que inhalas no puedo salir de esta realidad en que falle, eh. que ya no me muevo de aquí, porque a mí me gusta la música. Me mueven de aquí. Es que a mí me gusta yeah. la música y la calle, ya sé cómo está el baile. Sabes, squad, los dueños del valle. Enfermos crónicos, dueños del valle. Rapeamos con el permiso de nadie. Diez años en el hip hop dentro del game, bro. Solo fueron años de entrenamiento. Lo juro por mi primo que no encuentro. Lo único seguro es que ya esté muerto. Recuerda, bien mi nombre y luego enciéndelo. Como recuerdo la cara de aquel que me atracó. Su dedo en gatillo mi frente apuntó, Pero eso ya no importa porque ya se murió Mis comis en la calle van prendiéndolo Otra puta en mi cama moviéndomelo Mi madre preocupada que otra vez no llego No te preocupes por mí, de eso me encargo Quiero salir de esta realidad Pero no esperen que falle Que ya no me muevo de aquí Porque a mí me gusta la música a la calle yeah. y ya no me mueven de aquí. Dime a que le temes. Siento que adentro va está. mi voy refugio en cuatro paredes. En esta oscuridad. Solo dueme a la cara y dime a que le temes. Si te